Buenas, mi nombre es Luis Cabo, actualmente resido en Madrid. Y bueno, yo vengo de la rama de marketing, eh, aunque sí que es verdad que siempre he estado toqueteando código, bueno, más que nada parte de maquetación, diseño y tal, de fondo, y ya por eso ya me quise quitar la espinita y el año pasado me apunté a un curso de, de desarrollo web, pero con Power Platform, es bajo código, al fin y al cabo, y bueno, pues quería complementar la formación pues, con un buscan de, de esta categoría. Y bueno, aquí estamos, el último día, presentación final y, del proyecto y, y bueno, vamos al libro. Tengo aquí el RITMI. Eh, mi proyecto final de buscan está basado en una plataforma de películas para usuarios amantes del cine, como yo. Eh, en lo que puedes buscar películas y sus detalles con la funcionalidad de poder guardarlas en listas que, que tú crees. En mi caso son listas de favoritos y listas de vistas. Me he inspirado en sitios como Netflix, IMDB, Series Live, que seguramente os suena alguno, aunque ya no exista. Y bueno, pues en cuanto a tecnologías que he usado, el proyecto está basa básicamente desarrollado... En su mayor parte por TypeScript, obviamente React y el framework de Next.js. También, bueno, en el back para implementar el servidor Fastify, Mongoo para las consultas en la base de datos de MongoDB. Y bueno, Ocero para la autentificación, incluso, bueno, el gestor de paquetes yarn fundamental. Y bueno, aquí una instrucciones para ejecutar localmente, si alguien se si lo quiere descargar. En cuanto a la estructura, pues bueno, el repositorio de mi proyecto bueno, dividido en dos mitades, obviamente, backend, con mis dos modelos, eh, por el momento, de favoritas y vistas, con sus respectivas rutas, el frontend, bueno, los componentes, sus páginas, y bueno, aquí una pequeña explicación de los cruz que hago en los modelos, con sus métodos y las rutas con sus Endpoint, ¿no? Eh, bueno, y la licencia he de destacar que también la base de datos de donde obtengo eh, las películas, la he sacado de, de esta API, de la, de la página de TMDD, en la que tiene un listado actualizado de, de todas las películas que existen ahora mismo. Entonces, bueno, vamos, os voy a enseñar la demo. Aquí. Y bueno, eso, se llama muy fans. Aquí tiene el tema del login eh, con aucero, obviamente. Y aquí te, te aparecería con el nombre del nickname del usuario registrado. Y bueno, para salir y tal, aquí una pequeña descripción de lo que ofrece eh, la página web. Eh, no lo he dicho antes, pero bueno, tiene tres secciones. Una de ellas está aquí, que es el Top Tending Semanal, que muestra las películas más vistas de la semana y obviamente se actualiza semanalmente. Después tenemos el Watchlist, que bueno, aquí es un buscador que está conectado a la API. Buscamos, bueno, funciona. Y bueno, que, con sus tarjetas de las películas. Y en destacadas otra, eh, otra sección en la que te muestra las películas más valoradas por los usuarios actualmente. Y bueno, ya la parte de... bueno, no lo he comentado antes, tanto en el Watchlist, en el Top Trending, todas las tarjetas se pueden clicar y bueno, aquí me redirige a la idea de la película con sus detalles y sus respectivos botones para añadir a favoritos, eh, a vistas y para eliminar. Que sí que es verdad que este botón no debería estar aquí, sino debería estar justo cuando entre en el espacio del usuario para poder eliminarlas desde allí. Vamos a darle favorita a esta película, por ejemplo. Vamos a mi espacio. Eh, vamos a películas favoritas. Y aquí está la, la última que acabo de agregar. Eh, una vez aquí, bueno, ya, ya puedes entrar dentro y eliminarla con el botón, me falta aquí un pulirlo un poco con un redirect para que me vaya directamente ya a la página, a la lista de, de favoritos, ¿Ve? y aquí se, se me ha eliminado y bueno, por el momento bueno, usted por el momento esto es lo que puedo mostrar, me hubiese gustado meterle mucha más funcionalidad a partir de ahora quiero, quiero hacerlo porque la verdad que es un proyecto que me motiva mucho, y de hecho le quería meter la funcionalidad de calificar con, por estrella, incluso una sección en la que el usuario escriba un género en especial, y bueno, pues se muestre la película, la película random de ese género, para los que no se quieran comer mucho el coco. Pero bueno, eso con más tranquilidad y más tiempo. Y bueno, pues ahora os voy a mostrar un poquito de, de código. Eh, bueno, nada, el backend, bueno, aquí están lo, los modelos que he comentado antes. Ella aquí estaba probando lo de la calificación por estrellas y tal. Y bueno, sus rutas, tanto tengo tres rutas, el create, que hago una llamada post para añadir la película, el delete, eliminar la elite de la película, y el list para que me muestre con la llamada get. Eh, pues las favoritas de ese usuario. Eh, en cuanto al frontend pues quería mencionar la parte de, del listado de películas, como lo hago, que al final, bueno, eh, primero con un componente Movies Grid, que es lo que hace que muestre todas las películas, y bueno, esto está formado pues, por otro componente, que es Movicar, eh, que mostrará el listado de películas, y las recorro con, bueno, con un map, en este caso tengo también un book, eh, que hace una llamada Get con, con esta ruta eh, del API donde voy a recoger la información de de, lo, de de las películas. Y bueno, ya aquí cuando entro a Ubicar, eh, este componente pues en este caso solo es el póster de la película, es lo que hemos visto antes, y en el que utilizo un componente Link eh, de NJS, que la verdad es que ha sido muy útil, muy, muy sencillito, y bueno, eh, al pinchar la imagen pues me va a llevar a la ruta del detalle de la película y ya por terminar eh, la movie idea, que ya sería, aquí nos encontramos en la pantalla de los detalles de la película en el que eh, con, con el estado movie voy recogiendo información eh, en, este, en este caso bueno, pues recojo, recojo el título lo que hemos visto antes del detalle de la película el género la descripción que es aquí en el overview. Y bueno, también mencionar eh, que los botones de la pantalla, de, del detalle de la película, eh, solo podrán mostrarse pues, al usuario que, que se ha logueado. Aquí, si existe el usuario, pues bueno, muéstrame eh, los botones, quedando oculto eso para los usuarios que no, que no se han logueado. Y usando el estado para la autentificación de ellos a Y bueno, no sé si iba muy rápido, pero aquí puedo leer.